Mejor hablar de ciertas cosas. Gargamela, escúchala o conocela. Si no te da, ahí te va. De police, no es pitufa, es corrupta, bruta, injusta. Obediencia de vida, asesina. Los pitufos son ustedes los que miran La Matrix, no te jode Vas cumpliendo siempre roles Sin moverte realmente como un zombie Zombie, zombie, zombie, zombie, zombie ¿Ya tenés chip? rajate un clic, Defragmentate como un archivo zip Van a votar Ya no me jodan esto es solo para rompernos las bolas. Por Pitufo, militas, dividen y siempre reinarán. Por Pitufo, Traga Matrix, Gargamela al rescate gratis. Anarquía, eso sí rima. Anarquía, eso sí rima. Anarquía, eso sí rima. Anarquía... Eso sí rima, apaga el televisor, es el estado, es opresor Guarda con la música de compañía, te lava la cabeza mientras todo riman MK Ultra, conspiración, sos un titre o sos un clon vendés tu alma por fama y dinero, vos no te reís nunca al pedo, fiestero ¿Quién va a hablar de Monsanto? Lo que comes es un espanto ¿Quién va a pelear contra el desmonte? Inundación, premonición ¿Nos fumigan? Todos miran, nos espían Sacan selfies como si fueras mi amiga Nadie hace nada, Pitufina está cansada Onda vaga Gargamela de la cuna siendo escuela Gargamela De la cuna siendo escuela Quiero mi campera de reptil Si no entendés Vos sos un gil Yo desprogramo pitufos En este mundo Esto difundo La anarquía Es libertad y armonía Vos ¿Qué creías? Gargamela, agáchate y conocela. Gargamela, agáchate y conocela. No me gusta la soberbia ni la mentira. Mira, Gargamela te lo rima y te pega donde duela, donde duela. Pitufos, voy por la aldea. Soy Gargamela, la que rapea.